Eh, gracias. Eh, primero, agradecerle que haya venido, señora ministra. Eh, siempre es un placer pues, escuchar que vengan personas del Gobierno a, a dar cuenta. Y luego, pues, también animarle, porque tiene usted un reto muy complicado. Una de las mayores contradicciones a las que me estaba planteando en la cabeza cuando la escuchaba era cómo va a ser capaz usted de arreglar lo que va destrozando, por otro lado, el ministro de Economía con sus políticas neoliberales capitalistas. Entonces, eh, queríamos comentarle, coincidimos en varios aspectos de su diagnóstico, quisiera también completar pues, datos que creo que usted ha obviado, no sé si por falta de tiempo o porque, no quería, o porque no quiere verlos, pero se los vamos a recordar. Según la OCDE, en el informe de 2016, España es el país con, los trabajadores, con más trabajadores pobres después de de Turquía y de Chile en la Unión Europea. El índice de Gini ha aumentado, ha, avanzado, ha alcanzado su máxima cota en el año 2000, desde el año 2014. El Informe Mundial de la Riqueza dice que en el año 2016, en España, hay un 40% más de millonarios. En, en el 2015, aumentaron un 0,7%, 326.000 personas más las personas que estaban en pobreza extrema en este país. Queríamos comentarle también, en España es un país en el que un 28,6% de la población está en riesgo de exclusión social, 13 millones de personas, señora ministra. Las bajas pensiones o las pensiones más del 50% son menores de 667 euros al mes. Esas son personas en situación de, de pobreza económica, señora ministra. Pobres con empleo. La, re, la reforma laboral, las famosas reformas laborales que han hecho ustedes, pues están generando que haya trabajadores pobres, señora ministra. Eh, en el en un plan de dependencia hemos discutido mucho aquí ya en tres plenos sobre la situación, el diagnóstico de la situación de, de dependencia. Usted ha tenido también eh, la buena intención de reconocer aquellos fallos que ha tenido la Ley de Dependencia y su aplicación. Entonces, no le vamos a recordar las, las, los datos, pero sí que creemos que es importante que haya 1.200.000 personas dependientes reconocidas, de las que 400.000 no reciben atención. Y también eh, la situación del limbo de dependencia, señora Ministra, personas que tienen derecho a que las atiendan y que no, y que no son atendidas. Eh, respecto a infancia y familia, queríamos recordarle también los datos de un 33% de, de la infancia de este país en situación de riesgo de pobreza. Un 50% de hogares monoparentales está en situación de riesgo de exclusión. Las situaciones de pobreza energética, 5 millones de personas en este país no pueden encender la calefacción, señora ministra, en estos días de frío. 400.000 personas han sido desahuciadas de sus casas desde el año 2012 hasta el 2015, con datos del del Banco de España. Eh, ha dejado usted un tema sin nombrar, señora ministra, solo ha nombrado a la población inmigrante para reconocerla en una ayuda como derechos de consumidores, pero se ha olvidado usted de los derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos que se vulneran en la frontera de Ceuta cuando se devuelve a las personas en caliente Queremos recordarle que hoy se ha reabierto la investigación sobre las 15 personas que murieron en la, Ceuta, en la frontera de Ceuta, en Tarajal. Queremos recordarle que, que su partido ha continuado con la política de los CIE, donde se vulneran los derechos humanos. Han creado ustedes un guantánamo dentro de Europa con las personas de inmigrantes. A esas personas no les reconocen derechos de consumo, por lo, por lo que entiendo. O igual les pueden dar una tarjeta de crédito. Y vamos a, a, a lo que les propondríamos, señora Señoría, ministra. ha pasado en un minuto, así que le ruego que sea muy, sí, muy conciso sí. en alguna pregunta concreta que tenga. Sí, voy a ser muy concreto. Señora ministra, ¿sabría usted diferenciar entre pobreza y exclusión social? Señora ministra, otra pregunta y, y termino. Eh, ¿Qué modelo pretende usted plantear para el estado de bienestar? Porque ha dicho usted, literalmente, que la familia es el pilar básico de ayuda ante las situaciones de necesidad. ¿Qué modelo plantea usted, señora ministra? Un modelo en el que sean las personas pensionistas las que ayuden a sus familiares en situación de necesidad. Nosotros vamos a plantearle que sea el Estado. Y sí que queremos hacerle tres propuestas. Una, que, que ante el ministro de hacienda sea capaz de pelear por unas políticas fiscales progresivas que permitan recaudar más para hacer más políticas sociales dos blindar los derechos sociales que cambie el artículo 53.3 de la Constitución española y que los derechos sociales y económicos tengan la misma categoría que los derechos políticos y tres que plantee un modelo de Estado de bienestar en el que el Estado sea el principal agente muchas gracias gracias señoría a continuación por el...